Y bienvenidos al canal de Toxic Game Channel Yo soy Tox Gamer. estoy emocionado de tenerte aquí Y quiero agradecerte por pasarte Somos un canal pequeño dedicado a crear contenido divertido y emocionante para vosotros En este canal encontrarás juegos de acción, aventura, estrategia y mucho más Además, estoy constantemente actualizando nuestro contenido para asegurarnos al menos de mantenerlo fresco y entretenido en poco tiempo empezará una revolución en el mundo digital ya os lo voy aprendiendo que promete ser algo nunca antes visto nuevos juegos nuevas tecnologías y una experiencia de juego más inmersiva que no te pode, que no nos podemos perder de lo que está por venir y ya habéis visto un poco con el chat gtp el dali pero todavía queda mucho. Todavía están los generadores de vídeos y muchas cosas más emocionantes que van a estar incluidas por supuesto en Microsoft. Si te gusta el contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para recibir un aviso cada vez que suba un nuevo vídeo, pero por supuesto si tú navegas desde el Microsoft Edge, recuerda que en la parte de arriba de eh, el navegador es donde puedes ya directamente suscribirte también a, o mejor dicho para que te, se te activen las notificaciones sobre el canal prepárate para un viaje a través del tiempo en el mundo de las consolas de microsoft todo comenzó en el lejano año del 2001 cuando microsoft lanzó su primera consola la xbox fue un gran éxito a pesar de su nombre extraño ¿Quién quiere una caja para jugar videojuegos? Debería haberse llamado la Microbox, dijeron algunos. Pero la verdadera revolución llegó en el 2005 con la Xbox 360, con su diseño redondo y su capacidad para reducir juegos en alta definición. La Xbox 360 se convirtió en la consola de elección para aquellos que querían jugar sus juegos favoritos sin tener que salir de casa. Y no solo eso, también podías usarlo para ver películas y escuchar música. Era como tener una caja mágica en tu casa. Luego, en el 2013, Microsoft lanzó la Xbox One, con una cámara de vigilancia incluida para que pudieras vigilar a tu familia y amigos mientras jugabas esta consola también podía controlar tu televisor y reproducir discos de música, era como tener un robot personal, un, un asistente de estos que tienes por la casa, directamente en tu sala, ¿no? en tu salón. Y finalmente, en el 2020, Microsoft lanzó la Xbox Series X, que es como una nevera con juegos dentro. Con su diseño futurista y su potencia increíble, su elegancia, su belleza, esta consola te llevará a una nueva dimensión de juegos. En resumen, las consolas de Microsoft han venido a un largo camino desde la Xbox original y han evolucionado desde la simple caja de juegos a una caja mágica, un robot personal y una nevera futurística, por qué no decirlo, no sabemos lo que nos depara en el futuro, pero estamos seguros de que será divertido, me estaba preguntando cuál fue uno de los primeros videojuegos de Microsoft y se lo pregunté al chat GPT que promete, promete hacernos la vida más fácil todavía si cabe. Y nos dice que el primer juego creado en Microsoft fue el Midnight Madness, lanzado en 1985 para el sistema operativo MC2. Fue un juego de carreras de automóviles en el que los jugadores podían elegir entre varios personajes y vehículos para competir en una serie de carreras nocturnas en diferentes escenarios urbanos. Midnight Madness incluía un sistema de juego multijugador en la red, lo que permitía a los jugadores competir entre sí, en diferentes computadoras conectadas. También incluía una variedad de efectos de iluminación y gráficos en 3D, para dar una sensación de realismo a las carreras. Aunque Midnight Madness no fue un gran éxito comercial, marcó el comienzo de la historia de los juegos de Microsoft. A partir de entonces la compañía ha estado con continuando, desarrollando y lanzando una variedad de juegos para diferentes plataformas, incluyendo consolas, PC y dispositivos móviles. Es importante notar que Midnight Madness fue el primer juego creado por Microsoft Game Studio, pero el primer no es el primer juego que la compañía produjo, ya que Microsoft había creado y distribuido previamente juegos de manera no oficial. La Xbox Series X es la última consola de videojuegos de Microsoft y cuenta con una serie de características y cualidades sorprendentes, algunas de las cuales, más de, de las más destacadas, incluyen... Primero, la potencia de procesamiento. Las Xbox Series X cuentan con un procesador Zen 2 de 8 núcleos y una GPU RDNA 2 de 52 unidades, lo que le permite ejecutar juegos de, en resoluciones de 4K a velocidades de hasta 120 frames por segundo. El aceleramiento eh, rápido que tiene la consola cuenta con una unidad de estado sólido SSD de 1TB que proporciona tiempos de carga extremadamente rápidos y permite a los jugadores acceder a sus juegos y contenido de manera más fluida. Pero eh, no os paréis, parad un momento, parad un momento. Aunque tenga un terabyte, tened en cuenta de que toda consola tiene un sistema, eh, digámoslo, tiene un, un sistema operativo que llevará a tu Series X a unos 850... Gigabytes Y a la Xbox Series S, pues si tiene unos 512, pues te llevará a unos 400 y pico, más o menos La potencia de procesamiento, como hemos dicho, la Xbox Series X cuenta con un procesador C2 de 8 núcleos Y una GPU RDNA 2 de 52 unidades, lo que permite ejecutar juegos a resoluciones de 4K y a velocidades de hasta 120 frames por segundo el terabyte que proporciona tiempos de carga extremadamente rápidos si y permite a los jugadores acceder a sus juegos y contenidos de manera más fluida la compatibilidad con versiones anteriores la xbox series es compatible con una gran cantidad de juegos bueno a día de hoy que estamos grabando el vídeo prácticamente todos eh, de tanto de la primera Xbox, como de la Xbox One, como de la Xbox 360 y la Xbox original. Evidentemente lo que significa que los jugadores pueden seguir jugando a sus títulos favoritos de generaciones anteriores en sus nuevas consolas. Tiene el Ray Tracing, la consola es capaz de soportar el Ray Tracing, técnica que permite una mayor un mayor realismo en la iluminación y sombras en los juegos. Eh, la tecnología del Ray Tracing es también una inteligencia artificial que lo que hace es trabajar sobre cómo se proyecta la luz sobre un objeto tridimensional. El Quick Resume, por su lado, es una funcionalidad que permite a los jugadores retomar varios juegos al instante donde los dejaron, sin tener que esperar a que se carguen de nuevo. Diseño compacto, a diferencia de su predecesor, la CSX tiene un diseño más compacto y cuadrado, lo que le hace fácil de colocar en cualquier espacio, tanto en vertical como en horizontal. Le puedes poner el vinilo que más te guste, en referencia al juego que más te guste. También, evidentemente, lo puedes tener eh, en diferentes posiciones, siempre que estas no tapen el sistema de ventilación. Por supuesto, en resumen la Xbox Series X ofrece un rendimiento sorprendente en términos de potencia del procesamiento, del almacenamiento y la compatibilidad con versiones anteriores. Además de estas cualidades, la consola también ofrece una experiencia de juego más fluida y realista, como el uso de Ray Tracing, la Xbox Series S... Por su lado, es una versión más económica de la Xbox Series X, que también cuenta con una serie de características y cualidades sorprendentes. Algunas de las más destacadas incluyen que la potencia de procesamiento, aunque no tan potente como la Series X, la Series S... Cuenta con un procesador Zen 2 de 8 núcleos y una GPU RDNA 2 de 20 unidades. Lo que le permite ejecutar juegos a resoluciones de 1440p a velocidades de hasta 120 frames por segundo. El almacenamiento, como dijimos en la anterior vez, es de 512 GB. Esto, añadiéndole el sistema propio eh, que tiene la Xbox, pues, lo llevaría pues, a unos 400 y pico. Eh, proporciona tiempos de carga rápidos si Y permite a los jugadores acceder a sus juegos Y contenidos de manera fluida Compatibilidad con versiones anteriores Al igual que la Series X La Series S es compatible con una gran cantidad de juegos De Xbox One, Xbox 360, la Xbox original El Ray Tracing Aunque con una menor capacidad que la Series X También es capaz de soportar el Ray Tracing Quick Resume esta funcionalidad permite a los jugadores retomar varios juegos al instante donde lo dejaron ya lo hemos dicho antes y también está presente en la series S su diseño compacto a diferencia de su predecesor la series S tiene un diseño más compacto y cuadrado lo que lo hace fácil de colocar en cualquier espacio la verdad es que ese espacio reducido lo invita a ponerlo en cualquier parte al lado de tu ordenador para streamear, en tu habitación para jugar, fácil de transportar y cómodo y sencillo de conectar. Diseño, eh, ya hemos dicho que tiene un diseño más compacto, cuadrado. El precio también es una de los. De, de los importantes ejes aquí puesto que el precio es una de las características más innovadoras de la serie F ya que ofrece un rendimiento similar a la serie X pero a un precio considerablemente menor si una serie X te, puede, te cuesta 500 euros una serie S te cuesta alrededor de unos 300 euros en resumen la Xbox Series S es una versión económica de la Series X, pero con un rendimiento similar en cuanto a procesamiento, almacenamiento, compatibilidad con versiones anteriores, Ray Tracing y la funcionalidad Quick Red Zoom. Su precio es una de las principales eh, características innovadoras, ya que ofrece una experiencia de juego de alta calidad a un precio más asequible eso es por todo, por hoy ha sido un placer compartir contigo toda esta información sobre las consolas de Microsoft, esperamos espero que hayamos eh, disfrutado todos eso es todo por hoy amigos vengadores ha sido un placer compartir con ustedes toda esta información sobre las consolas de Microsoft espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que hayáis aprendido algo nuevo, en todo caso si te ha gustado este contenido, te invito invito a darle a like a suscribirte al canal para recibir más información sobre videojuegos, tecnología y entretenimiento, así estarás al tanto de las últimas novedades y tendrás acceso a contenido exclusivo solo para nuestros suscriptores, además, además no olvides seguirme en mis redes sociales donde podrás interactuar con otros miembros de la comunidad, hacer preguntas y compartir tus pensamientos sobre los juegos, esto lo iremos eh, haciendo en la pantalla de comunidad así que ya sabéis, nos vemos en el próximo Toxic Game Channel con, usted, con ustedes ToxGamer, hasta la próxima amigos